¡Gol, papá ¡Go! ¡Go! <risa> lo que ¡Go! ¡Go! ¡Go! ¡Go! ¡Go! ¡Go! Ey, ey. Anda para allá, para allá. No, no, no, para allá, para allá. ¿Ah? Ah, yo lo muevo. Sí. No, hola, sale con la carneza. No. Me delechala. Da. No. Pues, pues. anda momento, a la puta que se parió fue el momento <risa> transcendente. sacame un clip de eso no la concha no nada pero se despegó nada. de la cama. toque en toque está en la mierda? está ahí? No, amigo, hijo de puta le pegué a setenta y pico Otro de otro de 22 y un 27. Debe estar así La mierda Vamos, vamos, ¡Uh! ¡Tengo miedo! Granada de fragmentación ¡No! entré, ¡No entré. ¡No entré, ¡No Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar Acércate, ven acércate, el no, acércate. Va de vuelta, va de vuelta, va de vuelta. A la Correte, gordo, correte, gordo, correte, gordo. Espalda, espalda, espalda. Uy, mira, la novia de, de Iron. Dijo Iván, eh. Dijo Iván, eh. A ver, a ver. Ah, no sé. Ivan, ¿viste? <risa> <risa> ya nos exhibiste! no estás tomando papota para tomando ja, para el ja, ¿La roca? Ah. Con una mano lo siento, a la roca. <ríe> Dwayne Johnson es un poroto, lo amigo. No sabes, boludo. Mohamed Ali, me caga trompada. <ríe> no, Mohamed Ali, no hay chance. No, no hay chance. No, no, hay, chance. <ríe> no hay chance. Ahí hay chance. sí, no importa que sea grande el trabajo. No, no, no, no, me caga trompada, pero me paro de mano. Una persona. <ríe> ¿Por qué saltaba? Golazo, golazo. No, no, evitó, si. Uy, cuidado que me voy volando.